Bueno, los parámetros de reporte son de esas cosas que no mucha gente conoce que digamos, pero en ciertas situaciones pueden ser de muchísima utilidad. Vamos a ponernos en los zapatos de un diseñador estructural donde tenemos lo siguiente, una columna con un pedestal y una zapata. Estamos en la etapa de predimensionamiento y por algún motivo de diseño necesitamos que el pedestal siempre sea 7 centímetros y medio más grande que la columna. Tal como lo tenemos en este momento, si fuéramos a cambiar las dimensiones de la columna, lo podemos hacer sin problema. Pero ya no tenemos los 7 centímetros y medio de diferencia con el pedestal. Entonces tenemos que cambiar las dimensiones del pedestal para cumplir con esa condición cada vez que cambiemos las dimensiones de la columna. Eso no es un procedimiento muy elegante que digamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos de forma automatizada? Spoiler con parámetros de reporte. Y en este video aprenderemos a utilizarlos. El procedimiento para lograr esto es sencillo realmente, digamos que la fórmula para hacer lo que describimos antes es que la dimensión B del pedestal sea la dimensión B de la columna más dos veces 7.5 centímetros o el valor que queremos de holgura y exactamente lo mismo para la dimensión H. Entonces lo primero que vamos a hacer es acotar las dimensiones de la columna porque lo queremos tener como referencia, las queremos reportar a una fórmula y es por eso que el nombre son parámetros de reporte. Ahora seleccionamos la cota referida a la dimensión B y si nunca lo habían notado, en la parte superior sale algo que se llama Label, donde podemos asignarle un parámetro global a esta cota. Como aún no tenemos parámetros globales, entonces debemos crear uno y vamos a llamarlo B-Columna. Aquí es donde viene lo realmente importante, debemos activar esta casilla que dice Reporting Parameter, que si leemos la descripción veremos que dice que puede ser utilizado para extraer valores geométricos y reportarlos a una fórmula, para que veas que no te está mintiendo. Aceptamos y hacemos exactamente lo mismo con la otra dimensión, la llamamos H-Columna, parámetro de reporte y aceptamos. Para ver lo que hemos hecho, consultemos las propiedades globales en la pestaña Gestionar y veremos que salen los dos parámetros que acabamos de crear con los valores respectivos de las cotas y que no podemos modificar. De hecho, si cambiamos las dimensiones de la columna y consultamos nuevamente esos parámetros, veremos que se han actualizado. Perfecto, ahora aquí en los parámetros globales vamos a crear tres nuevos parámetros. Dos para las dimensiones del pedestal y uno para la holgura. Llamemos este B-Pedestal, disciplina común y tipo de longitud, pero esta vez no es un parámetro de reporte, porque realmente no estamos reportando valores de ninguna geometría. Creemos otro que será H-Pedestal, con las mismas características, y el último será la holgura, con la misma configuración. Ahora, la parte divertida, la fórmula. Es exactamente la misma que te mostré al comienzo del video. Entonces, en B-Pedestal ponemos B-Columna, más 2 asterisco holgura y exactamente lo mismo para la otra dimensión pero con h por ahora las dimensiones de la columna y del pedestal son las mismas pero si cambiamos la holgura por los 7.5 centímetros que dijimos al comienzo obtenemos el valor que queremos ahora solo falta asignar esos dos valores a las dimensiones del pedestal que es la parte fácil entonces aceptamos los parámetros globales seleccionamos el pedestal y entramos en sus propiedades de tipo por si alguna vez te hayas preguntado para qué sirven estos dos botones a la derecha de algunos parámetros, es justamente para eso, para asignarle valores que tengamos en los parámetros globales, que es justo lo que necesitamos. A la B le asignamos B pedestal y a la H le asignamos H pedestal. Mira que en este momento tenemos 2.5 centímetros de diferencia entre el pedestal y la columna. Si aceptamos los cambios, ahí lo tenemos, los 7 centímetros y medio. Para verlo más en contexto, cambiamos las dimensiones de la columna, por ejemplo a 45 por 55 centímetros y aceptemos. Como ves, la diferencia sigue siendo 7 centímetros y medio porque según la fórmula que hicimos, ahora las dimensiones del pedestal se actualizan a medida que se cambian los de la columna. Si por ejemplo queremos que la holgura sean 10 centímetros, pues muy fácil, vamos a los parámetros globales, cambiamos la holgura por 10 centímetros, aplicamos y se actualiza sin problema. Lo bueno de todo esto es que estamos modificando parámetros de tipo Entonces si copiamos y pegamos esto Cambiamos las dimensiones de la columna Y aceptamos Todas las instancias de esa misma tipología se actualizan Y por ende todos los pedestales que estén usando la fórmula también Los parámetros de reporte tienen muchos usos Tanto en proyectos como en familias Por ejemplo, alguna vez te has planteado Cómo utilizar la diferencia entre dos niveles para alguna fórmula o para algo Pues parámetros de reporte ¿Cómo utilizar la distancia entre dos columnas para definir el peralte de una viga? Pues, parámetros de reporte. Te voy a mostrarles de los niveles rápidamente. Vamos para una elevación. Acotamos la distancia que necesitemos. Creamos un nuevo parámetro de reporte a partir de esa dimensión. Y ya lo podemos utilizar como una variable para hacer lo que queramos. ¡Qué interesante! Y hablando de cosas interesantes, ya viste el video pasado. Ahí vimos cómo hacer un script de Dynamo para que el desfase de un par de columnas se ajustaran automáticamente a la topografía. Muy genial para que no te lo pierdas. Hey, como siempre, espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en una próxima.